La provincia Duarte eh, está dentro de las eh, provincias con más infectados. Sin embargo, en otras provincias eh, eh, hasta ahora están libres de virus. Por ejemplo, el caso de, de Jarabacoa. Uh -huh. Su de ayer estuvo, eh, quiere y estaba pidiendo permiso. Yo creo que él podía, eh, muy eh, independientemente de lo que ordenó el presidente, cerrar eh, y limitar eh, el ingreso de las personas. Abajo. Es la provincia eh, eh, limpia, eh, limpia, creo que sí. Cada, cada persona, por ejemplo, eh, eh, es como yo decía ayer: el llamado al alcalde y al gobernador que deben tomar medidas eh, independientemente de, la, de las medidas que está tomando el gobierno. Si vemos en países como Estados Unidos, cada estado es su gobernador. Calle, están tomando medidas eh, eh, paralelas, eh, eh, aún más extremas de las que el gobierno central eh, está tomando. Y creo que eso es lo que, eh, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en San Francisco Macorís, le estamos exigiendo a las autoridades. Más adelante vamos a llamar a… a bueno, yo, yo no tengo… Déjenme decirles que también en la transmisión un han perdido del bueno, alcalde y otros amigos funcionarios yo no tengo celulares, celular lamentablemente en medio de esta crisis, en medio de esta cuarentena, eh, se me ha bañado. Eh, no sé si, si ellos toman celulares extraños porque tuve que colocarle el chip a una de las flotas aquí de la empresa para poder mantenerme en contacto. Pero eh, no sé si, si le sale el número mío cuando lo llame, pero eh, eh, voy a tratar de llamarlo para ver si hacemos contacto. Así es, así es. Dando seguimiento, por supuesto, a las eh, últimas informaciones del boletín eh, que acaba de pronunciar Salud Pública, el mapa, bueno, sigue con los tres casos más fuertes. Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santiago, así que son las tres provincias que más casos de coronavirus se han registrado pero siguen las quejas las, eh, las esperas las, las largas filas de espera para realizarse las pruebas y que no todo el mundo tiene también el dinero para pagar el laboratorio, los laboratorios autorizados, los 4.300 pesos que están cobrando y todavía se está en discusión con algunas ARS para la cobertura del mismo, sin embargo el Ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho que ha recibido de la OMS pruebas suficientes y que estarían llegando a unas 200 más. Así lo ha dicho en el día de hoy. Así andan las cosas, eh, sobre todo. En Liga, combinando una cosa con la otra, los, los aportes que han sido cuestionados del pronunciamiento del día de ayer del candidato Gonzalo Castillo de los 20 millones que dice que va a poner a disposición para la realización de pruebas gratuitas sobre todas las personas que necesiten a las más vulnerables, a los pobres, se supone que deben distribuirle esas pruebas. Entonces, ha sido muy cuestionado, sobre todo el sector político, porque entienden que lo está utilizando el escenario para realizar su campaña, seguir en campaña. Y bueno, se hacen otros, igual lo hacen los otros. Ayer, ayer cuando vi la noticia, ya en la tarde-noche, tarde eh, sobre eh, los 20 millones que el candidato por el PLD de Gonzalo Castillo eh, está aportando a instituciones sin fines de lucro uh -huh. eh, no gubernamentales eh, puntualizo eh, hay gente que están criticando, ah que son los 20 millones del pueblo que se lo está debiendo, señores independientemente son 20 millones que la Junta Central Electoral por ley detiene, bueno eh, eh, a cada partido le por ejemplo el PLD y al PRM sobre los 400 millones de pesos para la campaña política. Independientemente, es un gesto que lo que hay que emular. Yo decía ayer, eh, subí en post, que tanto el candidato eh, Luis Abinader como Leonel Fernández y todos los demás candidatos del lo que tienen que emular y dar de acuerdo a, a, al ingreso que ellos van a tener la cantidad que tienen. Claro. Porque yo decía, y yo me he ido más lejos, eh, Raquel, y amigos, no. Bien, que no es asunto de dar... 20 millones, 30 millones no. asunto es, eh, lo que yo planteaba es que todos los políticos todos los partidos el presupuesto que tienen para la campaña lo dedique para hacer un fondo y ayudar a, a todos los dominicanos y dominicanas eh, principalmente a los dominicanos y dominicanas que están en zonas eh, vulnerables, Hay algunos que, que, que no pueden, que no tienen con qué eh, eh, precisamente eh, está en cuarentena. Ayer, por ejemplo, dentro de tantos meses, eh, escuchaba yo un señor que decía: Ah, sí, eh, felicito a Ben Washington, que dice quédate en casa, a Vin Diesel, que dice quédate en casa, a Ricky Martin, que dice quédate en casa, eh, y, y todas las personas famosas, pero eh, le decía a ese señor: Ven y quédate en mi casa tres días, que ya yo tengo tres días y la primera vez aparece el pueblo norte, nada más tiene hielo. Y, y es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Es muy bonito, por ejemplo, decir, y yo me incluyo, eh, por ejemplo, en las condiciones que yo vivo, gracias a Dios, eh, por H por R, tú misma, Raquel, y muchos dominicanos, nos podemos quedar en casa 15 días, un mes, y vamos a estar eh, eh, dentro de lo que cabe, eh, eh, bien y nuestra familia. No hay personas que viven 5, 6, 7, hasta 10 miembros de una familia, en un cuartico, en una casa, de vida, y no tienen la sangre para salir ni siquiera al frente, por ejemplo... En el caso mío, yo puedo bajar, yo vivo en un quinto piso, pero yo bajo y, y salgo al a jardín a, a, y llevo a mi perrita. O sea, y puedo eh, eh, botar el estrés de estar acuartelado. Yo puedo venir aquí a mi oficina. Pero hay personas que no pueden salir, no tienen un patio, no tienen un frente, no tienen... O sea, están Literalmente, entonces, no es fácil quedarse en casa. Espera, eh, eh, mañana, porque hoy ya... Eh, eh, doctora de quien es eh, nuestra asesora en términos de psiquiatría y psicología, no va a poder estar con nosotros por mañana, va a estar con nosotros para hablarnos del impacto psicológico ¿no? que esta cuarentena eh, eh, está haciendo a los seres humanos, que está atrancado trancado y no poder salir de tu casa. O sea, es algo que, que, que, que sumamente tenemos que irnos adaptando poco a poco, pero que entender a muchas personas. O sea, que lo que hace estado Castillo deberían de las más instituciones, o sea, los demás políticos y partidos. No solamente 20 millones, no. Deberían hacer una puja. Y en vez de estar dando... Una subasta. ¿Quién supera? Sí, porque en vez de estar dando un discurso bonito, eh, alguien a ver que en vez de demandar de, de crítica, lo que haga es, yo puedo poner 30 millones en mi campaña. Claro, que puede hacerlo. Así es, todos debieran hacer soporte, no solamente de las propuestas, que está muy bien que lo hagan, que propongan soluciones, literalmente, en sus discursos, que es una herramienta de campaña política también, pero aparte de esas propuestas, también lo económico es fundamental, a raíz de la cantidad de, de pobres que tenemos, que ya el Banco Central tendrá que volver a modificar esas esas valoraciones de los quintiles y, lo, y, lo, y los niveles de pobreza de nuestro país cuando salgamos de esta porque dios mediante vamos a salir la humanidad se va a reponer, se va a levantar como un ave fénix sobre todo entre todos mostrando la solidaridad necesaria que todo ser humano le hace grande ese valor de la solidaridad mira dijo también Rafael sánchez cárdenas ahorita a las 10 de la mañana que murió lamentablemente dentro de estos seis fallecidos a nivel nacional la diseñadora jenny polanco tuvo complicaciones Respiratorias no o se no amplió mayores datos. Sí, lamentablemente, de todas las muertes, todas son por supuesto penosas. Pero esta eh, sobre todo el seguimiento que le estaban dando a jane la diseñadora famosa, nuestra Jenny Polanco, está dentro de esas cifras funestas. Y aquí en San Francisco de Macorís, reiteran cuatro personas de las seis que anunció el ministro de Salud. San eso es mal contado. La, la diseñadora que tú dices, eh, Jenny algo, al principio estaba muy renuente. No quería, sí. eh, ella estaba sí. con los síntomas eh, y no quería colaborar con las autoridades. Llegó un momento que ya ella misma se sintió eh, de una forma muy quebrantada y llamó uh -huh. al 911 y fueron de, de salud pública, la buscaron, entonces la trasladaron a un centro de salud. Qué pena esta noticia de que haya fallecido. Hay muchas personas, entre ellas las mayores, y, y mira tenemos eh, que dar un corte comercial pero antes sí. eh, me gustaría eh, con el dato eh, que dijiste al principio eh, que fue el último boletín de salud pública eh, cuando el señor director lo tenga listo eh, eh, son casos confirmados 312 esto no implica, recuerden que eh, dijo eh, estaba ahí está en pantalla correcto cuando hay hay 300 cuando hay una persona infectada, confirmada, hay 11 eh, sí. sin confirmar es decir, que si sí, vamos sí. a ir ese dato, estamos hablando que aquí en República Dominicana eh, sobrepasa ya los 500 casos. Ahí se Pero es decir: decir que este boletín es hasta ayer. Sí, ayer. Las cifras informatorias hasta ayer. Todos los casos nuevos de hoy no están bien travestidos ahí. Por hay supuesto. fallecidos registrados, eh, 298 personas están en seguimiento. Eh, mayormente a los hombres es eh, que le está afectando más. Obviamente los hombres son los que se expone, las mujeres tienen un poquito más de control eh, y, y, y se, se cuidan más. Eh, Aunque en el primer era... boletín, Roberto, no fue así, en el primer boletín que se dio hasta el 5, en el primer boletín era al revés. La mayoría de los casos iniciales fueron mujeres, en la mayoría, pero ahora se ha cambiado, claro, porque el hombre sigue saliendo a las calles y se expone muchísimo más. Hay 66, 661 casos eh, descartados. Estos son casos que se han hecho la prueba y salen eh, negativos. Eh, dice que hay eh, 68 hospitales, eh, 68 aislamientos eh, hospitalarios. decía, eh, a algún punto, el eh, Montalvo, que eh, es de, de, lo más preferible es que las personas que se hagan positivo y que tengan fuertes eh, síntomas sean hospitalizadas la las que estén positivos, claro que sí, y los, y los que hayan tenido contacto con personas positivas que estén en cuarentena o en aislamiento domiciliario obligatoriamente. Sí, vamos a hacer una pausa, luego de la pausa ya vamos a entrar con los deportes, eh, también eh, con otras informaciones y a ver si hacemos algunas conexiones con algunas autoridades eh, de aquí de San Francisco eh, de Bacorens. Esto es el toque del mediodía, estamos en lucha contra un enemigo común que es coronavirus. Vamos al corte, señor director.